Yo no reniego de mis raíces. A mí la licenciatura de arte dramático me ha ayudado muchísimo. Es una escuela de vida. Lo que pasa es que ahora las técnicas las utilizo para mi trabajo de camarera. A ver, es que arte dramático... Lo es todo, ¿no? Entrenas el cuerpo, la mente, el, el fluir, el universo. Todo. Mente, cuerpo, voz. Eh, es todo un... Nunca en ningún trabajo me ha costado aprenderme las cartas o, o las comandas, ¿no? así, al vuelo. Tengo mucha cabeza, mucha cabeza, mucha memoria. La carta, de repente, me gusta cogerla y jugar con la palabra no para memorizar el, el guión, o el, la carta, la carta. Sí, juego con la palabra ¿no? de, de los menús. Bueno, es que puedo hacerte puedo hacerte lo que quieras. Te puedo hacerte una cena si quieres ahora con, con comida. Vale, te la Croquetas de jamón... Torrendos. Enchaladilla rusa y patatas bravas. Montaditos. Montaditos. emocionantísimo, está bien. <risa> ¿Todo mentira? Agreed. <risa> <Actriz. risa>